¿Eh? No, no, no. Bueno Señora, pelea en velorio Otra información, pelea en velorio También ¿Eh? no A ver si está por ahí, hay que preguntar no, no, yo no eh, sí, Con el fallecido tirado en el piso ¡Ah! ¡Otra, ¡Oh, oh, oh, oh! se están respetando en este país. ¿Y por qué fue ese lío, señores? No, se repartieron mal, pues, Un grupo de ciudadanos se van a los puños en medio de actos fúnebres. Este incidente fue captado en video por parte de uno de los asistentes al funeral. El fallecido tuvo que ser colocado en el piso. Lo tiraron el pobre infeliz ¿eh? después de muerto. ¿Eh? Pobre difunto. Bueno, tiran en el piso se olvidan de ahí muertos. Entonces, Divorce. vamos a la trompa. Divorce. ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Eso te acuerdas como en los tiempos de más atrás? donde se jugaba a rojo un puño? te llevaban 25 pesos a... No, no, no, no. Yo, oye, vuelvo, vuelvo y te repito que el mundo se va a empezar a acabar por este país. Y, y va a terminar por este país, terminando la vuelta. ¿Eh? No, no, porque aquí se ve todo. Ahí el terreno se muerto tuvieron que durar el rato y esa gente trompa y trompa. ¿Eh? Y parece que son dos cacos calientes que están peleando porque no se mete mucha gente. ¿Tú ves? Porque eso está lleno ahí, ese mortorio. Lleno, lleno, lleno el mortorio está ahí. ¿Cómo que no? Los muertos de un mí, no transmiten el COVID. ¿Y cómo le va a dar y está muerto, mío? Ay, Dios mío. ¿Eh? <risa> <risa> hay un síndrome ahí. Eh, no, no, eso, eso hay que controlarlo. Eh, hay que respeto a, lo, a, lo, a, los, a los fieles difuntos. Cuando usted va a a una persona, si ya, se va, si ya va a partir a su morada, como dice, ya. como dice la rezadora, es que tiene que darle paz y tranquilidad. ¿Eh? Paz y tranquilidad. Vamos como él viene, vamos a poner varios videitos ahí de un merenguito, vamos con unos merenguitos y volvemos para atrás. Dale flaco ahí. ¿eh?